de Espinosa Vázquez, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros. Viceministra, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ángel, un gusto estar en el programa. Es importante establecer el déficit, ¿no? Porque, sí. ¿qué significa? Que en un momento tú tienes ingresos, tienes gastos, y cuando dices déficit, significa que estás gastando más de lo que tienes. Uh -huh. Y es así que en el 2020, por ejemplo... El déficit alcanzaba al 12.97, ya en el 2021 se logró bajar a 9.3 y en esta gestión que hemos cerrado el 2022 hemos llegado a 7.2. ¿Eso qué significa? Que se está haciendo una gestión eficiente, que las medidas que se han tomado han eh, podido lograr, que realmente eh, logremos que los ingresos, o sea, que los gastos se disminuyan y por eso esta brecha, esta diferencia que existe, existe entre los gastos y los ingresos ha ido disminuyendo. Entonces, ahí es importante destacar que las medidas, tanto de demanda, de oferta, han tenido efectos positivos, ¿no es verdad? Hemos eh, logrado eh, precisamente un crecimiento del 4.3%, que es el dato que se da hasta el ter ter ter tercer trimestre, y además un eh, una inflación, la más baja de Sudamérica, de 3.1%. Parecería fácil decirlo, ¿no? Es como que lograr un equilibrio, y el equilibrio es siempre difícil de llegar, pero lo importante es que pues muy pocos países logran tener un nivel de inflación baja y también un nivel de crecimiento como claro. el, nos, el que nosotros hemos logrado. Ahora, viceministra, ¿cómo es que sucede esto en un momento de tanta volatilidad, en un momento en el que la crisis sanitaria, ha generado boquetes enormes en economías de países del primer mundo, en un momento en el que la guerra está empezando verdaderamente, la guerra en Europa está empezando verdaderamente a afectar las economías de, de todo el mundo. ¿Cuál es el secreto del modelo boliviano que logra a lo mejor encontrarse en esta situación hoy? Primero, las acciones que se han tomado han sido eh, direccionadas tanto a incentivar la oferta como la demanda, ¿no es verdad? y la demanda interna, y siempre se ha dado preferencia a lograr que el mercado interno, las necesidades internas sean cubiertas, sin descuidar obviamente lo que ha sido el tema de las exportaciones, y aquí lo que se ha logrado precisamente es también de nuevo en las inversiones del Estado también se las han vuelto a, a los niveles que teníamos porque había habido una caída en el nivel de inversiones, entonces muchos proyectos que se est estaban paralizados se han dado y se ha logrado que nuevamente se reactiven, con lo cual hemos logrado también generar exportaciones, hemos generado exportaciones de uria, sí. hemos generado, además, ¿qué es lo importante de las, de las exportaciones que tenemos? Que no solamente son exportaciones de hidrocarburos o de minerales, sino de ya... Eh, productos manufacturados, es decir, que tienen valor agregado. Y a esto también es importante señalar que por la crisis se logró también y se tomó medidas que han permitido que, por ejemplo, aquellos prestatarios que necesitaban inyección de nuevos recursos y en ese momento no podían cancelar de acuerdo a lo que se había establecido, cronogramas de pagos, por ejemplo, uh -huh. puedan tener reprogramaciones, refinanciamiento, de nuevo puedan eh, entrar en contacto con las entidades financieras. eso ha sido una, una buena, un buen incentivo para el sector productivo Et, y se han dado también apoyos en el tema impositivos que ha permitido precisamente eh, lograr esto. Además, eh, hay algo importante, es la subvención que se ha hecho. Se ha hecho la subvención tanto a lo que es hidrocarburos, que eso favorece pues, a la mayoría de los sectores porque el sector agropecuario, por ejemplo, que utiliza maquinaria especialmente y es la que más consume el tema del diésel, no ha visto incrementado su precio. Entonces, eso ha permitido que los precios sean competitivos para exportarlos y también te permite llegar y cubrir la demanda interna, porque tenemos que tener en cuenta que también esos insumos son materia prima para la producción, ¿no es verdad? Y eso lo veíamos también en el caso, por ejemplo, de la producción avícola, también de porcina. Entonces, todos estos aspectos y estas medidas nos han permitido... Llegar a, una, a un cierre el 2022 con un crecimiento importante, una tasa de interés baja y algo importante es también que se ha logrado eh, bajar los niveles de desempleo, se han generado nuevos empleos y también ha habido un incremento en lo que es el tema de los impuestos, en el pago de los claro. impuestos. Entonces, todos estos aspectos y también el hecho de que hemos exportado, eh, hemos tenido niveles de exportación que no se los ha visto en muchos tiempos, ha permitido que la balanza comercial también te, muestre números positivos. Entonces, estos factores coadyuvan a que podamos estar en, en, la, en la situación que ahora nos encontramos claro. y que, claro, en... Eh, frente a diferentes hechos que no podemos controlar que son internacionales haciendo un manejo adecuado y responsable de lo que es la economía permitimos eh, seguir con crecimiento y también beneficiando a la población con el mantenimiento de los precios que te permite eh, conservar pues el poder adquisitivo claro. de la moneda ahora viceministra vamos a coincidir en que al menos en las últimas semanas se ha empezado justamente a como que trascender cierto rumor que puede generar inquietud en la población. Y ahí usted nos va a ayudar a, a explicárselo a la gente, porque dicen, mmm, quieren, una, quieren una ley de, del oro porque se han acabado las reservas internacionales y quieren vender nuestras, nuestros lingotes de oro que tenemos en el banco. Eh, y luego sale el rumor de... Ah, eh, no todos los surtidores de gasolina tienen carburantes, a que no han podido, no pueden ya más con la subvención de hidrocarburos, se les ha acabado la plata y entonces ahora vamos a empezar a sufrir como en Venezuela. O sea, y empiezan esta, esta suerte de rumores que a lo mejor pueden estar generando que muchos ahorristas, por ejemplo, empiecen a retirar su dinerito del banco o que piensen que en cualquier momento se va a venir una devaluación. ¿Estamos en esa situación? ¿Podría suceder? ¿O verdaderamente le podemos transmitir tranquilidad a la gente? Eh, yo te quiero mostrar un cuadro efectivamente de la disminución que ha habido de las reservas entre eh, octubre del 19 y octubre del 2020, y son 12 meses, y mostramos una caída de 1.579 mil millones de dólares. Y en estos 33 23 meses, que estamos hablando de octubre del 20 a, a diciembre del 2022, de 1,379. ¿Y por qué se da este tema de las reservas? Eh, porque precisamente se ha subvencionado todo lo que es el tema de los hidrocarburos. Sí. Ahora, obviamente, y lo ha hecho conocer el ministro de hidrocarburos y el presidente de Yacimientos, si tú... Estás acostumbrado a cargar los domingos para la semana y viene el rumor y todos salen a querer cargar más de lo que necesita Hay una escasez que dura uno o dos días, como lo hemos podido ver en las filas que se han hecho, claro. pero de nuevo se ha podido abastecer y se ha demostrado que esa situación no era preocupante, ¿no es verdad? Entonces, efectivamente, hay un uso porque... Cuando tú tienes una liquidez, o sea, necesitas utilizar precisamente para coberturar esas importaciones, porque ¿qué es lo que te piden, por ejemplo, eh, a nivel internacional? Que tus reservas internacionales puedan cubrirte eh, tres meses de exportación, o perdón, de importaciones. Sí. Entonces, eso es lo que existe, eso es lo que hay, y eso es lo que nos permite ahora la cantidad de reservas que tenemos. Uh -huh. Ahora bien, es importante, es, es importante señalar con relación al tema de que ha generado... El, el, la ley eh, que no es del oro, es una ley para fortalecimiento de las reservas internacionales. Sí. ¿Por qué surge? Porque precisamente la composición de las reservas es divisas sí. que están en dólares, ¿no es verdad? Otro tipo de monedas extranjeras, está la parte de los DEX, depósitos también que tenemos. Sí. Y tenemos lo que es el oro, ¿no? Es un, la mayor, el mayor porcentaje de las reservas están compuestas precisamente por oro. Y no es cualquier oro, porque cuando estamos hablando del oro y algunos analistas y políticos dicen, ah, se lo va a vender el oro, se lo va a sacar, eh, piensan que estamos hablando de joyas, que es, ese es el oro doré, que tiene, digamos, ha sido la primera forma eh, de purificar el oro, ¿no es verdad? Sí. No, el oro que estamos hablando es un oro monetario que tú tienes que mandar a empresas especializadas, ¿no es verdad? Que lo que hacen es tener una calidad que te permite, como hacen otros bancos centrales, realizar estas operaciones, porque parecería que somos nosotros los únicos que estamos haciendo y Varias legislaciones del Perú, claro. del Uruguay, de Paraguay, de Chile, Argentina, eh, permiten a los bancos centrales, y aquí estamos Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, permiten realizar estas operaciones. Claro. ¿Por qué? Porque es un activo. Al ser un activo, tú tienes que hacer, no tú, el Banco Central tiene que hacer un manejo adecuado de esos activos porque eso también le establece como tarea la Constitución. Te dice que tienes que hacer un manejo adecuado de esto y precisamente para eso tienes que hacer inversiones. Entonces, hay diferentes maneras de hacer. No es que va a agarrar el oro y lo va a ir a vender y se va a desaparecer, sino que precisamente se van a hacer operaciones en el exterior que permiten generar inclusive rentabilidad. ¿Y por qué? Porque el precio del oro no es que se mantiene no, pues. es, es así, es sin fluctuaciones, fluctúa. Y por ejemplo, cuando fluctúa y baja el precio, tú tienes que tener la posibilidad de haber tomado decisiones anteriores claro. para que no te ocurra esto. Entonces, estas operaciones ya se las han estado haciendo y ha permitido al Banco Central precisamente generar más de 80 millones de dólares en ese manejo adecuado. Ahora, ¿Qué ha estado pasando? Toda la producción de oro ha estado saliendo al exterior, estamos hablando de más de 60 toneladas, y durante todo este tiempo, precisamente por toda la parte operativa que se tenía, sí. no ha permitido que el Banco Central adquiera la cantidad, digamos, de oro que sale, ¿no? Te estoy hablando, eh, 60 toneladas se han exportado, estamos hablando de más de 2.739 mil, mil millones de dólares que han salido al exterior, de lo cual, si hubiéramos, por ejemplo, y ese era un análisis que se hacía, podido ya sacar esta ley anteriormente, porque esto viene ya desde el 21, son tres años casi que estábamos en el tema, más de un millón ya hubieran estado en, eh, en el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que, lo que pasa? Que este procedimiento que se tenía dificultaba el poder adquirir esto y que se quede en nuestro país. Estamos hablando que, por ejemplo, desde la gestión 2012 a la 2022, se ha podido adquirir 0.71 toneladas. Nos estamos hablando de casi 10 años de vigencia de la que tiene la ley 175. Claro. Solamente hemos tenido eso eh, para poder adquirir. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Que el Banco Central va a poder adquirir, y ese es el objeto, el... Eh, ...este tema de la producción del oro... ...a diferentes tipos de personas... ...personas naturales, jurídicas, cooperativas... ...que okay. antes estaban limitadas solamente a las cooperativas... Okay. ...y lo va a poder hacer de manera directa... ...y les va a poder ofrecer un precio competitivo... ...que es a nivel internacional... Mm. ...porque el, el Banco Central va a ser... ...una más de los que puedan comprar... ...porque hay como 13 comercializadoras... Claro. ...que ahorita están realizando esa tarea... ...entonces ese, esa, esa compra efectivamente... Eh, la, la venta que se va a hacer es primero el oro doré, sí. pero ese oro no es que lo va a ir a vender a cualquier no, lado. Claro. Eso se tiene eh, precisamente que ten, tener un proceso más para convertirse en lo que es el oro monetario y hacer las operaciones a nivel internacional, hacer inversiones y eso le va a permitir generar rentabilidad. Entonces, ¿qué se va a hacer con, esas en, eh, con el oro? Compra, inversiones, emplear instrumentos de cobertura. ¿Qué significa? Que si yo sé que a futuro va baja, a bajar el precio, uh -huh. hago estas operaciones para que no me afecte y sí. no, me, no me baje el valor. Entiendo. Porque si yo hago, no hago nada, igual si baja el precio, las reservas caen. Claro, Porque el precio, rato. el valor del oro es menor. Cambie, claro, Cambia. Entonces lo que se está queriendo hacer es precisamente que el Banco Central pueda realizar estas operaciones para evitar y efectivamente también da la posibilidad a los productores de oro nacional que también tengan una opción más una opción como más es el mercado, Banco Central. Claro. ¿Qué les va a dar precios competitivos a niveles internacionales? Viceministra, le agradezco mucho esta información que nos ha dejado. Los tiempos en televisión son mortales, tenía un montón de preguntas más, pero nada, lo que nos ha dejado nos sirve y muchísimo. Muchas gracias, viceministra, no, pues, de verdad. Ha estado con vice. nosotros eh, la viceministra eh, Ivette Espinosa Vázquez, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros. Vámonos a un corte. Enseguida vuelve la parte final de claro oscuro. Espérenos, por favor. Imagínate.